¿Estoy tan aburrido? ¡Oh, hola! ¡Es Amy! ¡Justo a tiempo! ¡Hola, Amy! ¡Adiós, Amy! ¡Hola, Sonic! ¡Adiós, Sonic! Eh, ¿Amy? Mm. ¿Estás bien? ¡Bien, bien! Mm, no, algo no está bien. Muy bien. ¿Qué te pasa? Uh -huh. Solo últimamente me he sentido inútil. Mm, ¿Inútil? ¡Sí! Quiero decir, mírate, ¿tienes super velocidad? tacos es muy fuerte, y Tails es prácticamente un genio. Me siento tan poco importante como... Como si no encajara, como si no fuera lo suficientemente buena. Hmm... Ames. mírame, ¿no ves que es todo lo contrario? Eres como la columna vertebral, eres una líder nato. Ni siquiera sé dónde estaríamos sin ti. ¿No te das cuenta de cuánto te necesito? Arr, digo, digo, nosotros. ¿De cuánto te necesitamos? ¿Quieres decir...? <risa> <¿Qué> hago. <risa> oh, Sonic. muy he deseado oírte de decir esas dos palabras. Ay, <risa> sí, de todos modos. No te vayas de mal humor, solo... ¿Me oyes? Siempre estoy aquí para ti. <risa> Dice el chico que siempre se escapa. Um, sí, bien. Siempre pareces ponerte al día. ¡Ah! No puedo esperar hasta mañana. qué? ¿Qué? ¿No sabes que es el día de San Valentín? No. No realmente. Bueno, es el día del amor. El día te la pasas haciendo feliz a alguien especial. Puedes ir a una cita y, dar, y darle regalos. Sí. Oh, uh, eso suena estupendo. Pero no creo que mañana sea especial para mí. Sonic odia el día de San Valentín. Él no lo despreciaría conmigo. Y no es que tenga nada más ofrecer más que chocolate para él que sea mi san valentín quiero darle algo especial eso demuestra que lo amo la llave del corazón de un hombre es su estómago o eso de oído puedes intentar darle un chilido? Es esa comida favorita estoy segura de eso Muéstrale que te preocupas mucho por su felicidad esa es una estupenda idea, pero no soy muy buena cocinando, en todo caso, soy mejor haciendo dulces. Oh, está bien, para mí es al revés, puedo ayudarte, reconozco muy bien la receta. ¿En serio? ¡Gracias, gracias, gracias! Yo también haré algo a cambio. Por supuesto, ¿para qué están las amigas? Te lo agradezco mucho, Elina. ¡Vamos esto! ¡Hurra! Ahí está Amy, de cuentinos. Solo sea amable y asegúrate de sorprenderlo. ¡Lo tengo! ¡Buena suerte! ¡Sonic! ¡Ah! ¡Amy! ¡Maldita sea! ¡Hoy es el día de San Valentín! Ella va a estar arrastrándome, esto está muy mal... O Oye Sonic, yo yo solo quería darte algo, es todo, ya sabes que hoy es... ya sabes... ¿Qué es esto? Chocolate ah, No tenías que hacerlo, muchas gracias Amy eh, Espera, eso no es todo Está en el pasado, Sonic. Pero quería hacerte algo especial para mostrarte cuánto te amo. Me salvaste y me hiciste feliz muchas veces. Lo mínimo que puedo hacer es devolverte el favor con unos chili dog. Mm, no es nada especial. <risa> ¡Amy! ¡Este sabor es tan increíble! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Ahora sé dónde estoy comiendo mi chili dog! <risas> oh, ¡Oh! ¡Me alegra que te guste! Ya sabes, tal vez sea hora de que bajes la velocidad por un momento. Estás tratando de demostrar lo mucho que me amas. ¿Te gustaría ser...? Ya sabes. Sí, sí, por supuesto. Hey, Shadow... Belina, ¿qué es eso? ¿Hm? <ríe> ¿Hm? ¡Feliz día de San Valentín! No sé cómo hacerlo, o si mi chocolate sabe bien Espera, yo... No... Uh... ¡Solo tilo ya, idiota! Mm, ¡No es asunto tuyo! Elina, lo que sea que me ofrezcas, nunca serán malos para mis ojos Puede que sea mi primera vez Pero nunca dejaré pasar la oportunidad de decirle que sí a todas las chicas Seré el día de San Valentín Oh, no. Vayamos a alguna parte Solo nosotros dos. Me encantaría probar tu chocolate.